Primero te quiero dar un pequeño resumen del curso Talent Open Studio Conceptos Básicos. ¿Qué es lo que te espera en el curso? El curso tiene una estructura clara que va desde más inicial a más avanzado. Y aquí también tenemos un proyecto con muchos ejemplos prácticos que puedes armar tú mismo en tu propia máquina. Y también, aparte de los ejemplos, puedes hacer algunas pruebas de conocimiento para verificar tu propio avance. Así que no va a haber nada de teoría aburrida. El contenido importante del curso es, primero que todo, la, en la configuración y conocer un poco la interfaz luego integramos diferentes fuentes y destinos de datos como Google Drive y JSON, luego llegamos al capítulo más grande del curso que son las transformaciones, todas las transformaciones que nos permita hacer Talent y aparte también hablamos de variables o cómo orquestar procesos en Talent. Yo te recomiendo que en todo eso siempre trabajas con dos pantallas porque eso te va a permitir ver el video en una pantalla y reconstruir el ejemplo en tu propia máquina en paralelo. No tienes que trabajar por nada de forma lineal. Si te entras a cierto este tema, vete directo a ese tema o si algún video, algún contenido ya conoces, eh, puedes saltarlo también. Envíame también siempre tus preguntas. Si tienes alguna cosa donde no te queda claro lo que te estoy diciendo oh, también tus sugerencias. Así que ahora, mano a la obra, vamos, nos vemos en el curso Talent Open Studio Fundamentos.